Pregunta, ¿su doctrina es la misma doctrina de los apóstoles? Amén, qué fácil preguntas aquí, ¿verdad? Ojalá nos hubieran preguntado eso en España, aleluya. Pero no todos pueden responder tan fácil como nosotros. ¿Su, su doctrina es igual, apostólica? No, oh, claro que sí, claro que sí. ¿Los apóstoles creían en la Trinidad? Sí, sí, porque no, no, Biblia. No se trata de que dices tú, que digo, es que dice la Biblia. Tráigame un texto bíblico que dice: sí, Pastor, mira, aquí dice: Pablo dijo, Bendita Trinidad. Silas, cuando estaba cantando allá en, el, en, en la cárcel, en la prisión, estaba cantando con, su, con, su, con Pablo ahí. Pablo y Silas, Bendita Trinidad. Él no estaba cantando eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos no creían, María no era trinitaria. Tal vez usted no esté entendiendo eso. Porque ellos sabían, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y para ellos era uno, para nosotros es uno. Para Abraham era uno, para nosotros es uno. Moisés entendió que era uno, para nosotros es solamente uno. Responsabilidad. Yo veo tantos que se están desviando de la doctrina. Se están desviando. Yo quiero que lo oigan de un joven. Yo todavía creo, amén, en el único y verdadero Dios. Yo todavía creo... Sin bautismo en el agua En el nombre del Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas Amén Y una vida de santidad, de separación Yo todavía creo Amén Que nuestras normas, nuestras reglas Pablo lo dijo así Dijo que todos tenemos que tener un mismo parecer Una misma apariencia Vivimos todos por una misma regla Tenemos que tener una misma mente Tenemos que tener un mismo pensar Yo todavía creo en esas cosas y no importa cuántos de mi generación Estén apostatando de la fe La doctrina apostólica Sigue siendo la única doctrina verdadera Sigue siendo la única manera De llegar al cielo Jesucristo solamente Nos dejó un camino No hay dos, tres, cuatro, cinco caminos Amén, nosotros todavía Somos puerta de Amén, Aleluya. Todavía somos la iglesia Que predica la verdad No se frustre Mire déjeme decirle algo No se frustre Si ellos parecen más La palabra de Dios en Gálatas 4 Nos dijo que los hijos de la esclava Son más que de la libre Pero yo no quiero ser de la esclava Yo quiero ser de la libre Yo quiero ser de la madre correcta Yo quiero ser de la iglesia correcta No vamos a vender esta verdad Por ninguna cosa en este mundo Déjeme, déjeme decirle algo. Esto no está en mis notas, pero venga rapidito hermano. Estos dos. Déjeme mostrarle algo poderoso. Para que usted entienda cómo esto funciona. Este es Isaac y este es Ismael. Escúcheme bien, si no capta nada más. Si usted le pregunta a Isaac quién es su padre, él diría quién? Abraham. Abraham. Isaac. Si usted le pregunta a Ismael quién es su padre, él diría no Abraham hermano aprenda la Biblia quién es su pastor Abraham Jesús Abraham. Abraham si yo le pregunto a Isaac quién es tu padre él diría Abraham si yo le pregunto a Ismael quién es tu padre él diría Abraham ah, Bueno yo creo en Dios ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque uno es prometido y el otro amén condenado Porque uno es aceptado y el otro rechazado por, por Porque uno es de promesa y el otro de la carne ¿Sabe cuál era la diferencia? No era quien proclamaban como su padre Era de qué madre nacieron Y muchos están naciendo de la madre incorrecta Y están tratando de proclamar el mismo padre que nosotros tenemos Pero si usted no nace por la esposa de Cristo Que solamente puede nacer en agua y espíritu Usted ha nacido de la madre incorrecta y no hay autoridad Importa dónde naces, si me importa la iglesia que vaya, porque todas no predican igual. Y de todas las iglesias del mundo, a mí me gusta la pentecostal. Come on somebody, estamos en la madre correcta, estamos en la madre correcta esta noche. Hay un solo Dios, dice la Biblia, y hay un solo mediador. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dicen que hay tres personas en la divinidad, pero de dónde sacan ese texto, o esa doctrina, o esa enseñanza, yo no sé, porque en la Biblia no existe tal cosa. a usted en esta noche, pero usted no va a encontrar, puede rebuscar en cada página y simplemente no va a encontrar absolutamente nada así, porque no hay. El cuerpo del Padre es el cuerpo del Señor Jesucristo, porque Dios o el Padre es Espíritu. Por eso fue que el Señor Jesucristo le respondió a Felipe cuando Felipe le hizo la petición en Juan 14, 8, muéstranos al Padre y nos basta.